Es un papa que se caracteriza por la opción por los pobres, por la opción por la justicia social y sobre todo temas de derechos humanos. Y Lo que plantea es que dentro de la escala de los, de los pecados, el de mayor envergadura es la corrupción. ¿Por qué es la corrupción? Porque la, la corrupción conlleva una impunidad sistémica. El corruptor se protege sistémicamente. Mientras que el pecador es una persona que puede buscar el redimirse. El corrupto no, al contrario, se protege, tiene una doble moral, una doble vida. Y en ese sentido también el Papa ha planteado, que eh, ha sido muy fuerte, diciendo el corrupto político lleva pan sucio a su casa. Sus hijos comen un pan sucio y contaminado. Esos hijos del corrupto político tienen hambre, no de comida, sino de dignidad. Son palabras muy fuertes que ha planteado el Papa y creo que uno de los elementos importantes con los cuales puede contribuir el discurso sobre los derechos humanos del Papa en México es rearticular lo que significa el peso de la Iglesia, la opción que tiene la Iglesia con las experiencias invaluables, importantes que tienen muchas de esas organizaciones que defienden los derechos humanos. Pero en especial fue a Chiapas y San Cristóbal por dos razones. Uno, es revisar, remapear qué ha pasado con los indígenas, sobre todo, qué ha pasado a partir de 94, que fue el levantamiento armado zapatista. ¿Están mejor? ¿Están igual? ¿Están peor? Entonces, es una especie como de corte de caja. ¿Qué ha pasado con los indígenas? Y segundo, ha sorprendido a muchos porque viene a reivindicar la figura de Samuel Ruiz y, evidentemente, va a Ciudad Juárez en el que va a hablar sobre el tema de los migrantes y, el, y ahí hay muchas aristas sobre el tema de los migrantes porque México no solamente expulsa mano de obra gente que va a buscar mejores condiciones de vida sino también es lugar de paso y los grandes reproches que hay es que México no tiene una política migratoria la, la política migratoria que tiene México está dictada por Estados Unidos que nos obliga a hacer una frontera cruel frente a las migraciones centroamericanas.